Sean bienvenidos, Legión Oxlack. El día de hoy tenemos un caso muy interesante. Este se ha estado dando dentro de videos que se han subido en TikTok. La cuenta se llama El Llanto de la Llorona. Y los sucesos paranormales comenzaron a suceder cuando, de pronto en la madrugada, escucharon lamentos fuera de la casa. Así comienza esta historia. Vamos a ver una serie de videos que fueron los primeros que comenzaron a sucederle a esta familia. Y después avanzaremos en la historia. Mi nombre es Oxla Castro. Comenzamos. <risa> Lamentos desgarradores Quien ha grabado esto, inmediatamente se los adjudicó a la llorona Y comenzaron a suceder como hemos visto en diversas noches Pero de pronto, los fenómenos paranormales ya no eran fuera de la casa Sino también dentro Y entonces, parece que aquello que se lamentaba en la noche Comenzó a habitar dentro de su casa. Veamos estos videos. Amigos, son las 2 de la mañana y como pueden escuchar, los juguetes están encendidos solos acá, en este cuarto. Este cuarto está solo. Uf, vamos a ver, a ver qué podemos ver. Esperemos y podamos... Ver algo Escuchar algo No lo sé Pues no hay nada Hola Hola Si quieres asustarme No lo vas a lograr Hola ¿Estás aquí? ¿Hay alguien aquí? Si estás aquí Manifiéstate pues como no. no mames, chinga tu madre No mames No mames Uf. Uf. Okay, ok, ok A la mierda esto Amigo Son las 2 de la mañana Y como pueden escuchar Nuevamente alguien toca la puerta Pero Estoy bien. no estoy No El perrito está muy asustado también Igual que yo Pero no, cállate sí. No sé qué estará pasando Vamos a ver a ver quién está al otro lado No importa Ya vamos a arriesgarnos A ver qué, qué está pasando Pues nada amigos No manches No, no puede ser No puede ser No ¿Ven eso que veo yo? ¿Están viendo eso? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No manches. Por favor, vete de aquí. Si no, voy a llamar a la policía. Déjanos en paz, por favor. ¡Oh, mames! Nuevamente, son las 3 de la mañana. Y se escucha esos toquidos en la puerta quien sea por favor en el nombre de Jesucristo te pido que te vayas déjanos en paz por favor no nos hagas daño estoy muy asustado realmente no sé qué, qué está pasando pero esperemos si no sea nadie Esperemos si esta vez todo esté... Oh, tranquilo. Oh, my fuck. No mames. Oh, no mames. No mames, no mames, no mames. Oh, santo Dios, por favor. Mantengan, no, por favor. Sucesos escalofriantes. Lamentos aterradores en la madrugada. Fenómenos paranormales dentro de la casa. Parece que la supuesta llorona... Se había quedado a habitar ese hogar. Entonces comenzaron a grabar lo siguiente: pongan mucha atención. Es la una de la mañana y, como pueden escuchar, los perros están muy, muy alborotados. Se escuchan ruidos afuera. Tengo, tengo que, realmente, tengo que ver qué está pasando. La última vez no fue nada agradable, pero vamos a ver esta vez. Creo que todo está, creo que todo está a la normalidad ahorita Pero miren los perros, es más que nada eso que me asustaron Y, y quise salir a ver, a ver qué pasaba eh, Como pueden ver, pues por el momento no, no alcanzamos a apreciar nada, pero Los perros dicen que cuando ven el miedo, ellos cuando ven cosas, no mames, no mames, no mames, no mames. No mames. ¿Será que efectivamente esta persona haya podido grabar evidencia de la existencia de la llorona? Los lamentos, los fenómenos paranormales y después la propia imagen de la llorona en su casa. ¿Ustedes qué opinan? Pero en lo personal creo que todo esto ha sido una historia falsa, que los videos son hechizos. Y que todo lo que estamos viendo es solamente una historia paranormal dentro de una cuenta de TikTok, el llanto de la llorona. Por lo que vamos a seguir viendo muchas más evidencias de este supuesto fantasma en esa casa. Está entretenido, pero es falso en mi opinión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen? ¿Que sea verdadero o que sea falso? escríbamelo en los comentarios. Y recuerden que todos los días les subo nuevo video para que lo analicemos. Si ustedes tienen algún caso, evidencias paranormales o algún relato, escríbanmelo en mi correo oxlacoficial.com o si no, mi número de Whatsapp que aparecerá en pantalla. Y recuerden que mañana tenemos nuevo caso. Así que los espero. Mi nombre es Oxlack Castro y juntos somos la Legión Oxlac.